¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejorcísimo. Sí, yo tengo mucho sueño. Cuando duermo cuatro horas de que me levanto el ejercicio bien temprano, antes de las 7 de la mañana, pues ando como sin nada y hago un montón de cosas y cuando duermo un montón me ando muriendo. Pero bueno, el día de hoy les traigo un caso que me lo han pedido muchísimo en TikTok sobre todo porque uh, al parecer pues la persona dueña de la cuenta, bueno dueño de la cuenta, pues está pasándola mal y su último video fue ayer, fue un poquito fuerte y a raíz de eso eh, ya no ha subido más cuando era como activo, o sea, subía varios videos al día y pues, o sea, fíjense, justo ayer fue su último, bueno, sí, como casi ya dos días, fue su último video, les digo, o sea, acaba así como que tú te quedas de que le pasó pero su caso tiene ni una semana, tendrá 5 o 6 días de que esto ocurrió. No sé cuándo vaya a publicar este video, o sea, definitivamente sí va a ser de que pronto, pero tengo ya otros videos antes ya programados, entonces realmente no sé cuándo voy a meter este video, espero que esta semana terminándola o algo así, pero él eh, no tiene mucho. Entonces, pues sus videos, pues les digo, sí, es así como... Se ve que él la está pasando muy mal, tal vez más mal que la pasan mal otras personas que tienen así, este estilo como de casos paranormales. Y pues bueno, entonces el día de hoy vamos a ver el caso de este chico argentino y pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en su hogar. Yo creo que no a todos nos timbra en nuestra casa la policía diciéndonos que pues si estamos sufriendo maltrato porque pues se escucha a una mujer gritar y tú vives solo entonces pues bueno vamos a ver este caso recuerden seguirme en mis redes van a estar apareciendo aquí en pantalla tengo tic tic Tiki Toco, Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo todo. Um, si me quieren enviar algún caso del que ustedes quieran que yo hable, recuerden que tienen un mail especial para ustedes que se llama Historias Paranormales Marijó. Está listado en la cajita de descripción. No olviden también checar mi tienda virtual. Y pues bueno, eso es todo. Vámonos directo con este video. Recuerden que ya no quiero hacer tanta intro. Ahora sí es de dos minutos, pues lo siento mucho. Porque solamente tengo estos dos minutos para hablar con ustedes, después hablo del caso y luego ya se acaba el video, ¿ok? Ahora sí, vámonos directo con este video Bueno, yo creo que muchos de ustedes ya conocen esta cuenta porque muchos, eh, de verdad, tengo muchas etiquetas en este caso Se llama Crónicas de un pibe o el Klaus Argentino Bueno, eh, su les digo, tiene este caso unos 5 o 6 días, ¿no? No tiene demasiado que empezó como con estos videos y como les comento, en otras ocasiones hay cuentas, o sea, que se abren para subir videos así de miedo, que tú dices, ah, pues se abrió para eso. Y hay cuentas que cortan su contenido normal, su contenido pues que hacen así normal, bla, bla, bla. Y empiezan con los videos de miedo y es ahí cuando tú dices, ok, entonces puede ser que sí haya más posibilidad de que sí sea real, de que sí estén pasando una experiencia así, porque pues así pasa, ¿no? Eh, con las experiencias paranormales de repente te pasan, de repente no. Y de repente todo está tranquilo y de repente todo está horrible. Entonces, él jugó a la ouija. Entonces, pues de ahí podemos partir... Bueno, más o menos ya se van dando una idea de qué se trata, ¿no? Bueno, su contenido era normal. De hecho, él eh, crea música, entonces de repente subía como... Pues su música, sus mezclas, demás, así, el todo muy normal, su como bromas, videos normales, deseándole como buen día a las personas, o sea, les digo, un contenido normal. Hasta que de pronto dice así como, o sea, empieza un video donde él dice, pues que no puede llamar a la policía, empieza a escuchar sonidos en su casa, él revisa, no hay nada, se empieza a asustar y él dice así de que, ¿a quién llamo? ¿a la policía? para que vengan y me pregunten, oigan, pues, ¿de dónde se están escuchando estos gritos o okay? qué? y pues no les puedo decir de dónde vienen y que piensen que yo hago algo o no sé porque pues él vive solo y los gritos que se escuchan las voces que se escuchan son de mujer más adelante nos cuenta en otro video que es el espíritu de una mujer y que esa mujer pues está como ahí o sea que murió ahí entonces pues que está como ahí atorada y que ahí se la pasa y que entonces no le puede explicar a sus vecinos, o bueno, más bien, ¿cómo le explica a sus vecinos que los gritos que escuchan y los pasos y los golpes y demás, él no los está haciendo? Porque de hecho va la policía y le preguntan así de que, oye, pues fíjate que los vecinos están reportando, pues que tú tienes problemas así como de pareja o intrafamiliares o demás por los gritos que se escuchan y por los golpes y demás, así que pues queremos preguntar si todo está bien, si necesitan ayuda, lo que sea... Y él así de que, es que vivo solo. O sea, aquí no hay ninguna mujer, no hay golpes, no hay nada. Entonces, pues imagínense cómo van los policías a decirles eso a los vecinos y los vecinos y de, Sí, cómo no. Ahora, en sus videos constantemente como que alienta a la entidad a que se muestre. ¿Por qué? Porque él dice que siempre se están escuchando ruidos, o sea, no importa, mañana, tarde y noche, él está en su casa porque él hace home office, entonces todo el día está en su casa, todo el día están escuchándose los ruidos, pero, eh, o sea, cuando él trata de grabar, pues no se escucha nada, entonces está así como que, órale, o sea, si me estabas moviendo la bolsa hace unos segundos, si me moviste aquella cosa hace unos segundos, a ver, ahorita, ándale, te, o sea, que ahora sí que te reto a que te manifiestes. Sí pasa más adelante Pero nos explica un poco de por qué sabe tanto sobre pues, la entidad Lo que pasa es que él, él jugó a la Ouija Dice que así como... Pues sí, como juego normal O sea, como que se le ocurrió jugar Y pues nunca pensó que se fuera como a abrir ese portal Ahora, supuestamente esta chica murió hace dos años Ella sufrió de violencia... ¿Ese? Espero que lo entiendan y entonces es como una entidad enojada o molesta hasta cierto punto, a lo mejor no con él, sino en general, y pues esto es como se manifiesta, así como tirándole cosas, pero se vuelve un poco peligrosa. Hay un video que sí me dio cosita verlo, por lo menos verlo completo. La, o sea, cuando yo lo puse fue así como de que, a ver, está hablando español súper rápido, o está hablando inglés súper rápido, o francés, o qué, ¿qué idioma está hablando... Me quedé escuchándolo unos momentos y después lo pausé porque me dio cosa, porque no entendía qué estaba diciendo, no sé qué estaba diciendo. En los comentarios yo leí que está hablando latín y que está diciendo como algunas frases como para que los fantasmas se vayan y demás. Pero, o sea, también vi muchos comentarios así de que, ay no, yo lo pausé porque pues, o sea, no quiero Satanás en mi cuarto. Y no creo que haya sido él como que diciendo algún tipo de conjuro o algo así, sino... Pero pues no sé, me dio cosas simplemente porque... Si sí, me están diciendo cosas que yo no entiendo, es así como de que... Ay, pues... Y viendo la situación en la que está Dije, no, mejor no lo veo completo Él, conforme va pasando los, sus videos Les digo que no tiene mucho Entonces sube varios al día Se muestra cada vez como más agitado Y más perturbado y más afectado por esta situación Les digo, constantemente le está diciendo la fantasma Así como de que, muéstrate, muéstrate De hecho, hay un video donde entra al baño Y dice, es que escuchen esto Porque los vecinos dicen que aparte de gritos y golpes se Escuchan llantos Entonces, a ah, se mete al baño y dice por favor escuchen lo que yo estoy escuchando y pues vamos a ver qué es lo que escucha se está manifestando de vuelta en mi casa y va a hacer que los vecinos llamen a la policía porque se escuchan ruidos, pero eso no es así, ¿ok? porque voy a filmar todo para que todo el mundo vea lo que estoy pasando ¿ok? vivo solo, vivo solo estoy solo con una vela en mi casa y en el baño, acá se están escuchando cosas se están escuchando cosas, boludo mío, estoy escuchando a ella, boludo no hay nadie estoy solo acá, boludo no hay nadie, amigo y dice, es que o sea, necesito grabar lo que pasa necesito que los demás vean pues que no hay nadie aquí conmigo, de que yo vivo solo y de que estas cosas pasan para que me crean que aquí no vive nadie Más que él, obviamente, de que no está teniendo problemas familiares, problemas de pareja Pues simplemente que hay eso ahí, pero pues no es muy fácil de probar, ¿verdad? Entonces, pues por eso él se... pues sí, como que le afecta cada vez más Y les digo, aparte, imagínense estar encerrado 24-7 porque pues tú ahí trabajas y así ahí vives y demás y pues que estas cosas pasen Casi siempre la, solu la solución que dan los demás Es de que pues vete O sea, múdate Y no, o sea, si tú vives en tu casa Si tú vives solo, sabrás que No es fácil mudarte ¿A dónde? A lo mejor está más caro Sacar todas tus cosas, por algo estás ahí Entonces no, créanme que a o sea A menos que se ponga súper extremo de que ya casi me están dejando caer cuchillos en la noche y yo ni en cuenta, solo así me mudaría. Y eso no te asegura que ya vayas a estar a salvo o que ya no te vaya a pasar nada. ¿Por qué? Porque pues no sabes si la entidad te va a seguir porque ya es contigo o si se va a quedar en la casa porque es con la casa. O sea, no puedes saberlo, no puedes asegurarlo, entonces pues no es como... 100% de que yéndote de la casa se va a acabar todo No sé si ustedes han visto muchas películas de miedo Pero eso es lo que pasa De que, ah, pues nos vamos, no pasa nada Y llegan a la nueva casa y hacen todo el cambiadero Para llegar allá y ver que es exactamente lo mismo o peor Ahora, los últimos videos Sobre todo el último Está el así como de que Manifiéstate no sé qué En una de esas dice Es que esto ya se volvió peligroso Porque tiene como una escalera Así como, pues sí, grandecita Como de... Pintor, quiero decir yo porque yo veo que lo utilizan los pintores De que no es de 2 metros, pero pues sí está alta Y de repente él está cerca y la escalera se cae Se abren ventanas, se caen botes de basura Y todo está ahí, no tiene corte sus videos Entonces eh, en el último video hasta puso así como auxilio Porque pues ya está muy fuerte la actividad Y ya no ha subido nada Entonces aquí es la pregunta de pues ¿Le habrá pasado algo? Ojalá que no pero se habrá ido, ya no ha subido nada. Si hay videos nuevos en lo que yo subo este video, lo edito, pues los voy a adjuntar aquí. Esperemos que sí se reporte. Ojalá se haya podido como que salir, si, si se encontraba en peligro. Pero pues definitivamente su último video fue muy escandaloso por esto y por la actividad que se registró ahí. Porque aparte, o sea, empieza el video diciendo, ahí está, ahí está. Y de repente empiezan todas las cosas, entonces... Está todos lados, amigo. La escucho todo el tiempo. La escucho todo el tiempo. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Amigo, amigo. Este es el momento donde Lucía me habla me habla, y me habla y quiere que me haga daño. Todo el tiempo, todo el tiempo quiere que me haga daño. Porque, porque desde que se fue, desde que, desde, desde que me acabé sin las velas que me trajo la, la, la seguidora a la, a la puerta de mi casa, ¿ok? Que, que te alejaban, ahora vuelve, ahora vuelve. A las nueve de la noche volvés, a las nueve de la noche, y me empezás a atormentar, y me empezás a volver. Es un horario, tiene un horario, ¿entendés? No sé qué mierda le... ¡Sos una hija! Mira, sos una m sos una amigo. Mira, mira, mira, decime, a ver, ¿dónde estás? ¿El amigo? ¿Qué fue el amigo? ¿Qué fue? ¿Quién está? ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? ¿Quién tiró? ¿Quién tira? El amigo, el amigo, no. Pero sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Tengo, no solo tengo cosas grabadas, sino que voy a hablar con la hija Lucía. Y Lucía me va a dejar de joder. Y me va a dejar tranquila. Entonces, fantasmitas, pues esto ha sido el video de hoy. Esto ha sido el caso de hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente es que sí los afectaría que una entidad así estuviera con ustedes? ¿O ustedes qué propondrían? Sí, vete en lo que se cambia Lo que se aplaca ahí Porque de hecho también Él intenta como cortar la conexión O cerrar el portal que hizo Pero no, no lo logra Porque en cuanto empieza Como de que Ay, miren las velas Es que esto Pum, pum, pum Empiezan a pasar un montón de cosas Y ya no acaba como con el ritual Si es que va a ser algo Entonces pues está un poco intensa Espero que les haya gustado mucho este video Los quiero muchísimo Recuerden, si ven casos así Etiquétenme en todos lados Y pues nos estamos viendo al siguiente video Ay, me da como en la nariz estúpida alergia, los quiero mucho, bye